Para finalizar el módulo de rectificación PWM o activo, vamos a hablar de las diferentes estrategias de control que se pueden aplicar con este puente convertidor. Entonces, para el primer ejemplo, se controla la potencia activa y reactiva instantánea consumida por un rectificador activo desde un sistema de potencia balanceado de secuencia positiva, con tensión equilibrada de la forma BFDT igual a seno omega T. Durante la operación se hará un cambio de referencia de la potencia activa de positiva a negativa, es decir, vamos a hacer una inversión de flujo de potencia, y de la potencia reactiva de 0 a positiva. Vamos a cambiar el factor de potencia de 1 a un factor de potencia en atraso. Entonces en esta gráfica podemos ver cómo es el flujo de potencia. Fíjense que tenemos un cambio de referencia aproximadamente a dos veces el periodo, tenemos un cambio en la consigna de los reactivos en 3 veces el periodo. Y finalmente un cambio de inversión en el sentido de potencia en 4 veces el periodo. Entonces si vemos la forma de onda vemos que para el cambio de referencia de P simplemente hay un aumento de corriente. En el cambio de fase se puede ver. En esta zona, el cambio del ángulo que viene en fase con la, la tensión y la corriente y cómo cambia el ángulo de la corriente para originar un retraso, es decir, un factor de potencia en atraso. Y finalmente, cómo es la inversión de flujo de potencia que se traduce en una inversión en el sentido de la corriente. Fíjense que la estrategia de control se puede implementar antes de medio eh, ciclo. Es decir, es casi instantánea. Vemos el contenido armónico. El contenido armónico, tanto de tensión y corriente, es netamente fundamental. Hasta la armónica 16, que es la que tenemos graficada. Dado que la frecuencia de modulación del puente ronda alrededor de la armónica 30. Es decir, estos puentes tienen bajo impacto armónico, debido a que los armónicos que aparecen son múltiplos de la frecuencia de conmutación del equipo, generalmente sintonizada por encima de la armónica 30. En este otro ejemplo vamos a ver el mismo caso, pero la tensión va a presentar una distorsión, va a tener un contenido de 20% de la armónica 5. Durante la operación vamos a ver los mismos cambios, un incremento en la potencia activa, un cambio en el factor de potencia y una inversión en el sentido de corriente, es decir, del flujo de potencia. Entonces, en este caso podemos ver la gráfica, se presenta para los mismos tiempos, es decir, dos veces el periodo, tres y cuatro veces. Fíjense que desde el punto de vista de la potencia instantánea, el comportamiento con tensión puramente sinusoidal, con tensión con un componente de 20% de quinta armónica es idéntico. Desde el punto de vista de corriente, vemos la distorsión en la tensión en azul, y la corriente también presenta la distorsión a fin de poder controlar el flujo de potencia activo y reactivo instantáneo. Vemos cómo se incrementa la magnitud, el cambio en la fase, y finalmente la inversión del sentido de flujo de potencia. Si vemos la gráfica, se presentan que la tensión tiene componente fundamental y quinto armónico que ya habíamos definido del orden del 20%. Mientras que la corriente aparece contenido de fundamental, tercera y séptima armónica. En este caso, o en este último ejemplo, vamos a ver. El mismo principio, vamos a ver la tensión distorsionada con un 20% de quinta armónica, pero esta vez vamos a generar una corriente netamente sinusoidal, es decir, sin contenido armónico. Vamos a ver los mismos principios de variación: variación en la consigna de la potencia instantánea P, variación en la consigna de la potencia instantánea Q, con lo cual se trae un factor de potencia que pasa de factor de potencia unitario a factor de potencia en atraso y finalmente la inversión del flujo de potencia. Vemos que en este caso la gráfica de potencia activa y reactiva instantánea no puede ser constante debido a que no tienen el mismo contenido armónico. Eso produce oscilaciones en el entorno de la potencia de referencia que vayamos a utilizar. En este caso, vemos como la tensión presenta la distorsión, pero la corriente permanece sin osuidad. Esto lo podemos ver más fácil en el contenido armónico. Fíjense que la tensión presenta el contenido de fundamental y de quinta, mientras que la corriente únicamente presenta componente fundamental. Es decir, con esta estrategia de control, yo puedo generar la corriente que desee, salvo corriente continua. De esa forma puedo anular contenido armónico del sistema simplemente inyectando en sentido contrario los armónicos presentes en corriente en el sistema. Es decir, este puente se puede utilizar como un filtro activo paralelo para el control de corriente o de distorsión de corriente en el sistema. En este caso tenemos la salida de un rectificador activo para un variador de velocidad. Entonces se presenta la tensión línea a línea y la corriente en la fase A del sistema de potencia, que es alimentado por un rectificador PWM con filtro pasa abajo. Vemos la tensión en el sistema y vemos la corriente, donde se observa el proceso de conmutación del puente. Si vemos el contenido armónico, es netamente de fundamental. Entonces con este video terminamos el módulo de rectificador armónico activo o PWM. Vimos sus aspectos generales, conocimos las configuraciones bidireccionales, tanto monofásica como trifásica, tanto para control de tensión como para control de corriente. Vimos las configuraciones monofásicas, puente POS y puente Viena. Y vimos algunas estrategias de control, como son la de potencia activa y reactiva instantánea constante, Vimos cómo se puede controlar la corriente o generar una corriente a voluntad que me va a permitir controlar la distorsión armónica. Vimos que en las consignas de P y Q instantáneas podemos controlar el factor de potencia, así como el flujo de corriente desde continua a alterna o de alterna a continua. Gracias por su atención y los invito a continuar con los distintos módulos que conforman el curso de electrónica de potencia. Muchísimas gracias por su atención.